Lunes de salud, se ha dicho. Sí, completo, escuchamos. Dijimos, hay panel de salud, lo vamos a hacer completísimo. Todavía. Le damos la bienvenida a nuestra doctora de cabecera, Katia Salomón. Bienvenida, Katia Buen día, bueno, ¿cómo estás? Un están? gusto enorme recibirte, tenerte con nosotros en nuestro panel de salud. Hoy bueno. hablando puntualmente del glaucoma. Vos nos comentabas que hace algunos días se, se celebró, de cierta sí, manera, ¿no? el día del glaucoma. Y queremos saber puntualmente qué es, de qué se trata esto. Bueno, el glaucoma es una afectación del ojo, ¿sí? sí mm. Esta, esta afectación, esta enfermedad daña el nervio óptico del ojo ah. ¿sí? ¿Qué es el nervio óptico? El ojo es como un globito ¿sí? Sí. que recibe el estímulo visual y lo transmite al cerebro a través de un nervio Que es este nervio que les uh -huh. digo, el nervio óptico Hagámonos a la idea que es un cable compuesto un montón Bien. de filamentos Perfecto. Que es lo que se daña con el glaucoma uh -huh. Este daño se produce por aumento de la presión intraocular Ah, ok para traducirlo un poquito, ¿de qué se trata? El ojo genera constantemente un líquido que se llama humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo, ¿sí? No son las lágrimas que nos recubren el, el, la, el globo ocular por fuera, sino que está dentro. Uh -huh. Bueno, como es un sistema que tiene que estar en perfecto equilibrio, tiene que la cantidad que se produce de líquido uh -huh. ser la misma cantidad que se va a drenar. Uh -huh. Cuando este sistema de drenaje se afecta, es lo que produce que aumente la presión dentro del globo ocular y se transmita hacia lo que es el nervio óptico que está por detrás. Perfecto. ¿Y esto cómo, cómo va a afectar? ¿A la vista directamente? Exactamente. ¿Pero? Al ir matando las fibras nerviosas del uh -huh. nervio óptico, empieza a provocar puntos de ceguera. Ah, mira. Ah. Que eso la persona no lo va a detectar hasta que no haya matado varias fibras, se hayan afectado varias mm. fibras nerviosas. ¿Y esto por qué, por qué factores aparece? Esto aparece fundamentalmente por eh, predisposición anatómica del ojo, puede ser ah. factores hereditarios, las personas mm. que tienen antecedentes de glaucoma en su familia tienen mayor tendencia a desarrollarlo, ah. puede ser posterior a un traumatismo ocular, Ah, uh -huh. mira. las personas miopes tienen mayor eh, facilidad digamos, para desarrollar este tipo de patología y lamentablemente, el, el progreso de la enfermedad es muy paulatino, muy lento y lamentablemente el daño es irreversible. Mm. Sí. Entonces, la persona cuando lo detecta, cuando ya tiene una visión en túnel, sí, sí ya sí. se sí. dañaron varias fibras claro. nerviosas, Demasiado entonces, tarde. exactamente, ya, lo... ya el daño Inhalación. es irreversible, pero lo bueno sí es que tiene tratamiento digamos como para detener el avance de la enfermedad. Uh -huh. ¿Y, ¿Y hay algo externo que lo empeore, por ejemplo el uso de la tecnología las pantallas, algo así, que quizás nos, eh, nos traiga más consecuencias en esta enfermedad o no? No, no hay como nada te decía que nos puede haber factores, digamos, siempre es una enfermedad multicausal que llamamos, uh -huh. ¿sí? Entonces, como te decía, puede estar la, predispos la predisposición anatómica, Bien. puede algún traumatismo ocular como causa sí. externa eh, favorecerlo, pero no al menos con el tema de la, de la tecnología y esto no, no me atrevería a decir que, que puede desarrollar el tema de, de glaucoma. ¿Y cómo se trata? ¿Se opera? El tratamiento por... se hace con medicación, ah, con okay. cirugía, dependiendo del caso. Bien. Eh, pero bueno, como te decía, como para detener el avance de la enfermedad y mantenerlo controlado, sí. Uh -huh. El daño que ya se generó es el daño que ya está hecho y no se puede revertir. ¿sí? Hay manera de, de prevenir la ucoma La o? única manera de prevenirlo es el control con el oftalmólogo, Bien. sí, importante. hacer un examen oftalmológico sí. anual, eh, sobre todo estas personas a ver que saben y conocen, digamos, los antecedentes familiares eh, o también. el hecho de, bueno, soy una persona miope, uso anteojos, sé que ya tengo cierta facilidad, uh -huh. bueno, hacer Ir el chequeo, el chequeo anual. Eh, con respecto al tema de, eh, sobre todo el tema de los traumatismos y todo esto, bueno, el no dejarnos estar, muchas veces uno minimiza, ¿no? Uh -huh, totalmente. Entonces, bueno, el tema de estar atentos ante la mínima sintomatología, eh, tener en cuenta que hay dos tipos de glaucoma. Hay un uh -huh. glaucoma de ángulo abierto que se llama, que es el que se produce, lo que charlábamos, de manera progresiva, de uh -huh. manera paulatina, y un glaucoma de ángulo cerrado que constituye una emergencia médica. Uh -huh. ¿Qué pasa? Aparece un ojo rojo, doloroso, de repente, eh, Lagrimeo, visión borrosa Náuseas, vómitos uh -huh. Y como yo conversaba el otro día con una paciente Hay un mito popular instalado Del de famoso ataque de hígado Que me da náuseas, me da dolor de ojo claro. Es muy común y muy frecuente escucharlo Pero bueno, no tiene nada que ver con el hígado ¿sí? Muchas veces el tema es eh, Nos estamos eh, perdiendo de diagnosticar bueno, un glaucoma Y es atentos. una emergencia médica Porque sí. como les decía El daño que genera en el nervio óptico Produce ceguera es la segunda causa de ceguera más frecuente después oh. de la diabetes ah, mira, en mayores de bien. 60 años. Mm. Entonces por eso es importante las personas a partir de los 40 años realizar el chequeo con el oftalmólogo. ¿Y Exactamente. ¿Y los niños pueden tener, puede aparecer los glaucoma? Los niños pueden tener, incluso hay causas de glaucoma congénito, mm. ¿sí? que bueno, obviamente se diagnostican con el pediatra, el neonatólogo que atiende al chico. Eh, pero bueno, generalmente va a ser una patología que se encuentra en personas mayores. ¿sí? A partir de los 40 años, como les digo, la importancia de realizar el control con el oftalmólogo. Perfecto. Más sí. allá del glaucoma, ¿hay algunos tips, recomendaciones que podamos tener en cuenta ya que estamos hablando puntualmente de, de lo que tiene que ver con oftalmología para cuidar nuestra vista? Siempre se habla de ciertos alimentos, ¿no? Que, que con sus propiedades contribuyen quizás bien, a, a sí. fortalecer la vista de alguna Siempre, manera, ¿no? bueno, ¿no? el tema de la, la zanahoria, vieron bueno, que... Bueno, es un mito de... Es un mito de real. Eh, Viste que lo tenemos tan arraigado, sí. ¿sí? Claro, pero es en serio. Sí, sí, sí, eh, todo esto surge a partir de eh, la Segunda Guerra Mundial, que bueno, eh, se, se atribuía que tenían buena visión nocturna, Ajá. Eh, los, los soldados por el tema de, de, de la alimentación, claro. digamos, con zanahoria Mirás. y demás. Eh, a ver, la alimentación siempre tiene que ser sana, uh -huh. equilibrada, ¿sí? Uh -huh. Variada, entonces eso es lo más importante, el tema de manejar, el tema de la presión arterial, uh -huh. ¿sí? El consumo de sal, uh -huh. todas esas cosas y el ejercicio físico. Todas esas medidas siempre van a contribuir a la salud en general y uh -huh. la salud ocular no queda por fuera de esto, si no es excepción Perfecto. de esto. Seguro. Pero no hay un alimento específico que, digamos, si claro. tiene mayores propiedades, claro, tiene mejores... Exactamente, pero, como para seguro. esto específico, Excelente. pero sí... Recién hablabas de eh, lo, los síntomas que presenta, por ejemplo, que uno de disminución visual y demás. ¿Algún otro síntoma con el que tengamos que estar atentos? Quizás alguna mancha, algo así puntual que, que se repite en los casos. Mira, puntualmente en el caso del glaucoma de evolución lenta, la persona a veces refiere el tema de visión borrosa por momentos o a los de colores Ajá. cuando ve las luces ah, mm, mira. algo no. similar a un encandilamiento claro. a un arco iris alrededor de, de cuando mira alguna luz pero como te digo generalmente cuando ya detectan esos síntomas es porque hay varias fibras sí. nerviosas dañadas claro. al principio no, nada, no, no nada, genera no. nada incluso hay personas que bueno como todos uh -huh. los organismos son diferentes tienen mayor tolerancia a su nervio óptico a este uh -huh. aumento de la presión, entonces, bueno, va a aumentar por encima de valores, uh -huh. muy por encima de los normales para generar el tema del daño. Uh -huh. Y una vez que esa persona es tratada con medicación o si tiene que recurrir a la operación, ¿puede revertirlo de cierta manera? O es, ¿O es un stop que le ponemos de quizás tener a el la... Solo la enfermedad. Ah, Exactamente. Bien, No permitimos que siga avanzando, pero lo que ya se deterioró. Exactamente. Queda así. La visión mm. deteriorada por el daño del nervio óptico, lamentablemente, ya está dañado y no, no revierte. Uh -huh. Sí, con el tratamiento va a mejorar mucho la sintomatología y con uh -huh. eso el daño no se va a seguir acumulando. Claro. Sí. Pero por eso es la importancia, digamos, de la prevención siempre y el control y la detección temprana de las patologías. Perfecto, bueno, un control más para anotar en la agenda. Exactamente. Ir al oftalmólogo, visitar al oculista, llevar a los chicos, sobre todo en esta era digital que vivimos. Estamos con la pantallita todo el día a dos centímetros de la cara y eso trae muchísimas consecuencias. Está bueno consultar con los profesionales. gracias Katia, gracias por